y nos encontramos en la afuera de la pérgola de las flores un transitán, un andar desde Morandé 25 del Teatro Nacional de Chile, en la, la sala Antonio Vara ah, de más de 40 minutos partieron de la rumbo hacia el Cementerio Parque, el recuerdo donde será el crematorio de Patricio Mans. Patricio Mans nacido el 3 de agosto de 1937 hijo de padre suizo alemán, madre francesa a sus 84 años dejó de existir en la y siempre. Pago de Reñacar, siempre. día sábado 25. ¡Siempre! Esto es multilateral, es caótico a veces a rato rato. Pero... Y el pago de Chile, amigos, se le espera aún el premio nacional de música, el premio nacional de literatura que nunca llegó. Eh, se ha decretado tres días de duelo en eh, su ciudad natal, la comuna de nacimiento, el Alcalde y el Consejo Comunal ha decretado tres días de duelo. del canto nuevo, un icono de la nueva canción chilena junto a Rolando Ranco, junto a Víctor Jara, junto a Violeta de uno de los pilares fundamentales no por todo! Solo... a los presos por luchar! libere, libere a los presos por luchar! No solo un cantante, también un escritor fue periodista fue actor de cine se desarrolló como camionero, como minero Antifacética había de semana ha dejado más de 30 eh, libros en cuanto a literatura, literatura, me refiero. Pero repito, hay una deuda de un, de un, de un gobierno de un nuevo estado. Él tuvo que sufrir el exilio, fue vocero, vocero público del Frente Patriótico Juan Rodríguez, antes fue vocero del MIR también. Eh, tomó una posición política dentro de su vida cultural, pero las artes nuevamente en este país no lo no han reconocido. Solamente en la comuna de nacimiento donde él nació se han decretado tres días de vuelo nacional, de vuelo comunal, perdón, eh, por parte del Consejo Comunal y por parte del alcalde Carlos Tolosa. Les va a enseñar mucho, él enseña mucho, así que por favor, no dejen leer de a mi padre porque mi padre tiene mucho que decir a través de sus libros, a través de su cultura, ¿ya? Así que, por compañeras, compañera. Gracias, compañera. Mucho, lo ¿eh? sí. La hija de Patricio Mann. Eh, ¿Algún reconocimiento por de parte del gobierno? ¿Alguna declaración? ¿Le mandó algún mensaje? Mucho, he mandado muchos mensajes al gobierno. Que Pero Estado, hay una deuda con él, ¿no? El Estado de Chile nunca se puso, y ninguno de los gobiernos. Y mi padre se murió triste porque se fue sin ni uno de sus premios. Pero el mejor premio es este, su pueblo. Aquí está su premio. Y nacimiento también, y dos, nacimiento dos, tres días Chile. de duelo comunal. Lo cual también le tiene tiene un, un lugar llamado Patricio Mann. Así que eso. Muchas gracias. La hija de Patricio Mann, que nos acompañó en una pequeña breve entrevista. Muchas gracias. Queremos mantener el respeto hacia ellos. Ya, amigos, eh, lo que habíamos dicho, eh, la hija de Patricio Mann, Isolets Mann, eh, también nos dice eso, de la deuda que quedó eh, con los estados, con los gobiernos. hacia la figura de Patricio Mann. Ya, amigo, ahora sí nos despedimos, eh, porque esto comienza como un caravana. Eh,